بسم الله الرحمن الرحيم. الله غمر زقني فيه رحمة الأيام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا مالجال. Oh Dios mío, hay gracia en este día para ser compasivo con los huerfados, ofrecer alimento a los hambrientos y ayunantes, extender el saludo entre los musulmanes y la compañía de los nobles. por tu merced, oh refugio de los esparazados. Bismillahirrahmanirrahim. As-salamu alaykum, hermanos y hermanas. El Sagrado Corán ha dado gran importancia a los huérfanos y en más de 20 versículos habla de ese tema. Entre ellos, los versículos que dicen, Y no os aproximéis a las propiedades de los huérfanos, excepto de la mejor manera posible, hasta que aquellos lleguen a la edad adulta. En verdad, aquellos que devoran injustamente los bienes de los huérfanos solamente introducen fuego en sus vientres y pronto arderán el fuego abrazador. Pero no, lo que sucede es que no sois generosos con el huérfano, ni os estimuláis unos a otros a alimentar al necesitado. En esas leyes se ha hecho hincapié en honrar a los huérfanos y tratarlos con cautela y precaución. También las narraciones islámicas están llenas de recomendaciones con respecto a los huérfanos. Se ha narrado que el profeta de Islam, el profeta Muhammad, la bendición de Dios, la pasa con él, su familia, Purificada dijo: Quien cuida de los huérfanos y cubre sus gastos estará a mi lado en el paraíso, como el dedo índice y el dedo medio en una mano. La necesidad de atención emisional. Sin lugar a dudas, las necesidades de un niño huérfano no se limitan en la comida y la ropa, sino que también es importante atender sus necesidades emocionales y responder a sus sentimientos del corazón. Tal actitud con respecto a los huérfanos es extremadamente eficaz en la construcción de su futuro, ya que el mayor sufrimiento del huérfano es la peridad del centro del efecto y alimento del alma, mientras que sus necesidades físicas está en segundo lugar. Salam. Salam es el mejor salud islámico que en esencia significa la paz, la bendición de Dios sean con usted. Salam es una súplica a través de la cual pedimos a Dios que de salud, tranquilidad y paz, a otra persona. Por lo tanto, saludar es una especie de declaración de amistad y paz y dejar el conflicto con los demás. En los hadices islámicos se ha recomendado a los creyentes que eh, se adelanten en saludarse el uno al otro. Según los hadices, es recomendable que aquellos que están montados en algún medio de transporte se adelanten en saludar a los patones y que aquellos que tienen vehículos más lujosos saluden a los que tienen vehículos de bajo costo. Al parecer, esa orden... Es una especie de lucha contra la diferencia de clases de ido a la riqueza y las posiciones sociales. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.